Hola, bien, felicitaciones por el triunfo. Al último, ¿qué sentimientos? ¿Se le complicó el set al final? Sí, se nos complicó el set por, por un, un error que nos caracteriza, ¿no? que es la recepción de saque. Estamos trabajando para superar eso, sin embargo, este, supimos sacar adelante el partido y obviamente fue favorable para nosotras. ¿Qué le pudo decir el técnico Aparicio en los, en los tiempos técnicos? Nada, que, que no debemos tener esos baches como tuvimos al final set eh, y después este, eh, indicaciones este, precisas, ¿no? Porque si en el segundo y el tercer set estábamos llevando el partido de una manera fácil, por decirlo. Ahora el próximo viernes se viene un partido muy difícil de Géminis que han podido ver su debut. Bueno, todavía no, no hemos este, podido ver eh, al, equi al equipo de Géminis, eh, sin embargo, tenemos obviamente nociones de cómo juegan porque por, el torne por torneos pasados, eh, esta semana vamos a entrenar este, con más intensidad para poder sacar adelante ese partido también. ¿Cuáles son las expectativas del club hacia acá en el campeonato? Nada, este, obviamente eh, las mejores, esperamos quedar dentro de los tres primeros lugares eh, y quién sabe por ahí pelear la final. ¿Qué decir a la hinchada Blanca Soy? Agradecer por todo el apoyo que nos dan siempre, decirles también que, invitarlos también a los que no vengan, eh, que vengan a apoyarnos, ¿no? que de hecho es muy diferente apreciar el partido desde la casa que venir acá al Coliseo. Muchas gracias.